¡Ah, <laughs> no. ¿Qué? No. No. qué ¡Ay, no! qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué ¡Ah! Chale, ¿por qué dices? Porque quiere, porque puede, porque se me da la gana. Ver? A ver si es cierto. <risa> yo tengo una onda. Así ¿Es que quería unas papitas. Ahí no se si Pero yo tengo una onda. Mami. ¿Por qué estamos chulitos? Dime a ver, dime a ver. Oye, mami. Siempre chulitos, nunca feitos. Estamos exóticos. Estamos rústicos. Ay, oh my God. No, no boludo, sí no. Para. ¿Cómo vas a meter? No, no te a ver, sos vos. Sacame abajo. Más, okay. más abajo. A ver, por ahí está más. ¿Por dónde metiste la cabeza vos? ¿Por arriba o por abajo? Por Arriba. ¿Por arriba? A ver. Vení, vení, vení, vení más arriba. Ahí, sacala, dale. Sácala. Dale. Dale, <laughs> <laughs> ahora. <laughs> no, <laughs> no. no, no, así. Así, <laughs> no. ah, oh, wait. <coughs> okay. You know what I've told you about climbing on there? Oh, look out. I'm climbing. I know, your mom's. Said... Take cover. <laughs> oh! That's actually pretty good. <laughs> Please. Keep going more. Nossa, mano, que piada pura tio. La marihuana es lo mejor del mundo. La marihuana es lo mejor del mundo, haciendo que esto. Igualidad. ¡Estamos ¡La de ¡La hey, hey, hey, hey, hey, hey. <risa> ¡La Anyway, the drop goes like this.